Produjimos a los polluelos de vencejos. Como podéis ver, además de la grabación de las cámaras, hicimos una grabación externa con una cámara que colocamos en el exterior con la que queríamos sincronizar la salida de los vencejos. Sí, que es cierto que nos hemos encontrado con, con una sorpresa a posteriori y que vamos a ver seguidamente. Podemos ver aquí que están los dos vencejos, los dos adultos para salir y junto a ellos hay un polluelo. Estos días no se ha dejado ver el polluelo hijo natural de estos renfejos. Lo hemos visto muy poco. Vamos a ver posteriormente qué es lo que ha pasado con él y qué es lo que pasa con él. Bueno, pues esta situación ha sido una sorpresa. Nos va a condicionar en el futuro y se abre una situación especial y hay muchas conjeturas. Podemos ir avanzando eso. Podemos daros también un resumen de lo que ha pasado en estos siete días desde que introdujimos los, los vencejos. No los introdujimos todos a la vez, unos primeros hace 7 días y otros a los tres días posteriores. Pero introdujimos 11 polluelos de vencejos. Eh, fuimos decidiendo en qué nidos, procurando que no hubiera más de tres y a ser posible en dos, como Azaz, que habéis visto que lo hemos puesto en un nido donde había un único polluelo. De estos 11, hubo uno que cayó enseguida, lo metimos y a los 5 minutos ya decidió que no era ese su sitio y lo volvimos a introducir en otro, en otro lugar. Hubo otro más, ahora va a hacer la seguida, por cierto, ahora vamos a hacer los, los consejos, y vamos a verlo también exteriormente. Ahí va. Bueno, pues hubo otro ancejo que, que, que cayó, y cayó en, el, en la acera o en la... En la parte de la calle donde circulan más vehículos que en la otra casi no hay circulación y lo atropellaron y hubo un tercero que cayó a los dos días de haberlo introducido, este lo introdujimos en la última fase y lo tenemos con nosotros y lo estamos criando ya valoraremos si lo terminamos de criar nosotros o si lo volvemos a reintroducir bueno pues ya habéis visto que ha salido uno de los, de los vencejos como es habitual, posteriormente va a salir el otro y posteriormente vamos a tener la sorpresa que nos no voy a adelantar no puedo cortar ni puedo editar esta parte del vídeo para que se vea qué es lo que pasa. Eh, pero tampoco os quiero tener los 5, 6, 7 minutos hasta que pase lo que tiene que pasar. Bueno, pues aquí va a salir el otro progenitor que ya se estaba demorando y le están esperando. Más o menos se suelen sincronizar la, los dos progenitores. El, tendremos que re, re, comenz, volver a comenzar la narración para no aburriros en el minuto 9 con 15 segundos y allí veréis qué es lo que pasa y contaremos cuál es la situación que se nos, se nos presenta ahora Ya estamos de nuevo en el minuto 9 con 15 segundos, como hemos comentado, y este es el, el tercer vencejo, el polluelo, que se ha quedado ahí mirando, no sabemos si es Azaz o es el otro polluelo, y va a realizar algo especial. Eh, vamos a verlo con un poquito de paciencia, porque no va a tardar mucho. ...parece estar observando algo... ...y salta... ...bueno, pues pues según hemos visto lo que ha pasado... ...que ha sido los 15-20 minutos... ...en la grabación a través del móvil... ...hemos acudido a ver si le hemos encontrado... ...y no, no le hemos encontrado... ...por lo visto ha debido volar... Eh, ...elegimos ese sitio para poner los nidos... Pues, ...primero porque teníamos la buena ayuda de, de, de, Javier, de Javier... ...el propietario... ...y luego pues porque es un sitio muy cercano... ...a donde yo trabajo y donde vivo... Y tercero, pues porque una de las calles no tiene tráfico, la otra tiene un poquito más y las dos calles tienen muy poco tránsito de personas. Además tenemos cierta o conocemos, tenemos cierta familiaridad con alguno de los vecinos, una de las casas de enfrente, con lo que tenemos una mayor ayuda de la habitual si cayera algún vencejo. Cuando hemos ido no hemos visto nada. Es muy fácil de localizar, pero bueno, algo algún vencejo, 100, 200 metros, eso lo sabemos todos, y terminar de caer. No creo que haya pasado eso. Desde luego Azaz no era porque todavía era muy joven. Todavía le quedaban por lo menos dos o incluso tres semanas antes de poder volar. Ya lo, ya lo veremos. Creemos que el otro pollolo, pues ha dado el salto porque ya era su momento de volar. Y esto genera cierta incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar con Azaz? Azaz lo tenemos aquí a las nueve menos cuarto. Hoy no ha estado a primera hora junto con sus padres adoptivos para, para ver cuándo salen y para ver cuándo vuelven. Y tenemos la duda si van a volver o no. Este es un, un ocupa, un hijo ocupa, un hijo adoptado. Eh, bueno, pues tenemos la duda si va a volver o no. Eh, los padres por lo visto debieron de, de, de poner los huevos con anterioridad a, a los padres de Azaz. Es decir, que a lo mejor ya tenían ellas sus cuentas de volver para África lo antes posible bueno pues esa es la conjetura que tenemos y que vamos a esperar a ver qué es lo que sucede vamos a ver posteriormente cómo efectivamente este es Azaz el que está esperando vamos a esperar ahora un momentito